Hola, buenas chicos, aquí estamos en Pasi vamos a seguir con los vídeos sobre álgebra, en este caso sobre estructura algebraica, ¿vale? En principio, lo primero que os digo es que os recomiendo mucho que veáis el vídeo que Fran ha hecho antes explicando las propiedades que tendrá que cumplir esta estructura algebraica porque las vais a comprender mucho, mucho mejor, ¿vale? Entonces nosotros vamos a empezar a ver ya lo que son las distintas estructuras algebraicas que hay, que son semigrupos grupos un montón, ¿vale? Hay un montón. Entonces vamos a empezar por la más sencilla. Una que solo cumple una sola propiedad, de todas las que nos contó Fran, Solo cumple una, que es la asociativa, ¿vale? Es la más sencilla y se llama semigrupo, ¿vale? Entonces vamos a coger un ejemplo de, de semigrupo que va a ser, pues, el conjunto de los números naturales con la suma, ¿vale? Pero con una con un detalle, ¿vale? Con un pequeño detalle que es, que va a ser n más. ¿Qué significa esto de los naturales más? Significa sin el cero, ¿vale? Porque bueno sabéis que los naturales, en principio, pues, esto hay gente que dice que sí, que no, pero bueno, el principio, y el número natural contiene al cero, ¿vale? Entonces, n más es el, grupo, el conjunto naturales, pero sin el cero. Y veremos por qué. Entonces, tenemos que ver qué distintas propiedades cumplían, según nos contó Frank. En este caso, se lo, a ver, se lo voy a poner una, ¿vale? Que es la asociativa, que es la que vaya a ver que cumple. Entonces, siempre recordar que hay unas una, eh, propiedades que difieren entre uno y otro. Pero todo, ¿vale? Y todos tienen que cumplir una principal, que era, que tiene que ser operación binaria, Interna, ¿vale? Uy, no estoy comer. ¿Vale? Esto es básico. Lo que pasa es que estas las tienen que cumplir todas. Pero esta es básica, ¿vale? Que no se lo olvide nunca. Entonces, primero vamos a ver si es una operación binaria interna, ¿vale? Bueno, los números todos ya los conocéis, ¿vale? 0 esta vez no, pero uno, dos, tres, cuatro. Entonces, vemos. Y para que esto se cumpla, quiere decir? Tenemos dos conjuntos, ¿vale? Como son, en este caso, el mismo, ¿vale? N más y N más. Y le aplicamos la operación suma, ¿vale? En esta vez no aparece un asterisco porque ya estamos hablando de una operación en concreto. Si le aplicamos esto, el resultado que obtenemos, la imagen, tiene que estar dentro del más, ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, por ejemplo, cogemos, pues, ¿qué os digo yo? Cualquier cualquiera dos, ¿vale? No podéis poner números, porque si ponéis números, estáis diciendo que eso se cumple para esos dos números. Y nosotros tenemos que ver que se eh, cumple para todos los números dentro de este conjunto. Entonces, por ejemplo, X y Y, ¿vale? Nosotros le aplicamos el producto, eh, la suma, perdón, y nos queda X más Y. Y entonces esto tiene que pertenecer a los números naturales con el positivo. Entonces, yo lo digo, ¿vale? Pertenece. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. X es un número natural y Y es un número natural. Eso, en principio, pertenece a los números naturales. ¿Qué pasa? Que si le aplico la suma, la suma nunca da un número que esté fuera de los naturales, ¿vale? Como en este caso, en ninguno de estos dos números puede ser cero, Tampoco vamos a tener el cero por ningún lado, por tanto, la suma de estos dos números pertenecerá a este conjunto, ¿vale? Y por lo tanto, será una operación binaria interna, ¿vale? Entonces, esto ya está cumplido. Muy sencillo, ¿vale? Que nunca se olvide esta, que muchas veces la obviamos, decimos, lo bueno, estamos estudiando por qué será, pero muchas veces nos la ponemos por ahí. Y la siguiente propiedad, y que ya os digo, va a ser la única que cumpla, es la asociativa, ¿vale? Como pues aquí, la asociativa. Y bueno, ¿cómo era esta? Bueno, pues muy sencillo. Si tenemos... Eh, tres números, ¿vale? A, B y C. Pues A operado con B operado con C. Tiene que ser lo mismo que B... Eh, perdón. A operado con C. Con B, perdón. Joder, operado con C, ¿vale? Cuando hay letras siempre uno se confunde. es Muy fácil. Entonces... La propiedad asociativa de que siempre hemos estudiado cuando estudiamos la suma, el producto de chiquitillo ¿vale? Muy sencillo. ¿Qué pasa? Que os digo lo mismo, no podemos darle números, ¿vale? Porque si le damos número se va a cumplir, por supuesto, porque lo es. Y le no aquí un 1, un 2 y un 3, se cumple. Pero en ese caso estaremos diciendo que solo se cumple para esos tres números. Nosotros queremos que se cumple para todo el conjunto. Entonces le damos, pues, tres letras, ¿vale? Igual que aquí, solo que aquí estamos hablando de una operación general y nosotros hablamos de la suma, ¿vale? En este caso va a ser un, ej un ejemplo muy tonto, pero bueno, ya veremos que conforme veamos otra estructura algebraica, esto tiene más midillas, ¿vale? Entonces nos damos, por ejemplo, pues X, ¿vale? Más Y más Z, tiene que ser lo mismo, ¿vale? Que X más Y más Z, ¿vale? Esta propiedad es un poco tonta de demostrar porque sabemos que la suma la cumple, pero bueno, ¿vale? Entonces, aquí si sí, yo primero, eh, la, los paréntesis nos dan la prioridad, ¿verdad? Entonces, si primero pero esto, aquí tengo... Y más Z, ¿vale? Y después opero esto. Por lo tanto, tengo X más esto. ¿Correcto? Aquí lo mismo. Primero opero esto, ¿vale? X más Y. Y después opero con esto. Como veis, en los dos casos, según nos pongamos los paréntesis, el resultado es lo mismo. Esto es igual. Por lo tanto, nuestro, nuestra estructura, estructura algebraica cumple la propiedad asociativa. Entonces, cuando estas dos propiedades, ¿vale? Esta yo digo que es básica, pero cuando cumple las dos... Entonces estaremos hablando de un semigrupo, ¿vale? Muy sencillo. Entonces ahora ya sabemos que hasta aquí es semigrupo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nos quedaría seguir viendo las propiedades porque a lo mejor se cumple otra y tenemos otra cosa. En este caso no va a ser, pero bueno, podría ser. Entonces seguimos, ¿vale? Y en este caso vamos con el elemento neutro, que era la siguiente propiedad. Hasta ahora ya tenemos un semigrupo, pero vamos a ver si tenemos algo más. Aunque en el primer vídeo no creo que consigamos nada. Entonces, elemento neutro, ¿vale? A. Ah, operado con E es igual a ¿vale? Algo cooperado con otro número va a ser el mismo, elemento neutro. Entonces, lo mismo, cogemos eh, símbolo, ¿vale? Por ejemplo, X más el neutro tiene que ser X. ¿Qué pasa? Que, bueno, vamos a despejar aquí, ¿vale? Sería E igual, este x e, y pasar estando, sería X menos X, que eso todo el mundo sabemos que es. entonces sería E igual a 0. ¿Qué pasa? Que el 0, como ya hemos dicho, no pertenece a n más, porque n más era justamente los números naturales sin el cero. Por lo tanto, el elemento neutro no pertenece a este conjunto, por lo tanto, no se cumple el elemento neutro. O, oh, Entonces, solo tenemos un semigrupo. Ya como esto no se cumple, nos seguimos para abajo. ¿Qué pasa? Que en todas las estructuras geográficas que, que veamos, siempre hay una propiedad extra que tenemos que eh, comprobar. Aparte de estas dos, siempre hay una más, que la pongo aquí aparte, ¿vale? La pongo así, que es, la, eh, No le pongo ningún número, pero la pongo si es conmutativo, ¿vale? Conmutativo. Esto se cumple para cualquier estructura algebraica, ¿vale? Todas las estructuras algebraicas serán, por ejemplo, semigrupo y si además es conmutativo, será semigrupo conmutativo. Si fuera monoide, sería monoide o monoide conmutativo, ¿vale? Todas, sin excepción. Si a lo mejor hay algunas que se llamarán abelianos, pero bueno, eso son cosas aparte, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de la primera conmutativa? Bueno, pues muy fácil. Si tengo... A operado con B, eso tiene que ser lo mismo que B operado con A. Pues lo mismo, ahora, miramos si se, se comprueba, ¿vale? ¿Es lo mismo X más Y que Y más X? Sí, ¿verdad? En la suma se da, que es lo mismo. Yo da igual como eh, cambie lo, los literales, que va a ser el mismo resultado. Por lo tanto, es conmutativo. Por lo tanto, nuestro semigrupo es conmutativo. ¿Vale? Entonces, ya, como ya veis, vemos las propiedades y vamos viendo hasta dónde se cumplen, y según hasta dónde se cumplan, paramos y decimos, tenemos tal estructura algebraica, ¿vale? Así de sencillo. Y bueno, me queda por comentar que si por ejemplo yo cojo un subconjunto de este conjunto, ¿vale? Por ejemplo, los, los números pares, que como sabéis es un conjunto un poco más pequeño, si yo tengo los, los números naturales y los pongo así, ¿vale? 2n, ¿vale? Los números pares, perdón, de, de dentro de n más, si este subconjunto es cumplen las mismas propiedades, es decir, que semigrupo, eh, digo mutativo o no, ¿vale? Si cumple las mismas propiedades, entonces diremos que esto es un subsemigrupo, ¿vale? Este conjunto, con esta operación, es un subsemigrupo, muy sencillo. En vez de un semigrupo, tengo un conjunto más pequeño, otro tengo un subsemigrupo, ¿vale? Y ya está. Ya nos veremos en el siguiente vídeo, si le un poquillo más de propiedades hacia abajo y veremos que tenemos otra estructura algebraica, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.